Porque teníamos a mostrarle algo de colchones inflables. Ahora que estamos en plena época de camping, de pesca, está bueno tener un colchoncito cómodo si uno pasa varios días de vacaciones. Y bueno, vamos a mostrarle, por ejemplo, tenemos diferentes opciones: tenemos colchones de una plaza individual para aquel que, que, que se va solo, tenemos colchones de dos plazas en la misma línea que el de una plaza, colchones de fácil inflado, colchones que tienen buena resistencia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 se le suman tres blisters de anzuelos de variada de distintas medidas una cajita organizadora con distintos elementos para armar listas todo esto lo puedes llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos Bueno gente, realmente eh, esto es sin palabras recién llegado de la zona, recién llegamos a hacer una pesca fantástica, fabulosa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 que vengan acá y que diga esto es lo más grande del un mundo. Sí. Hola bueno, amigos, bueno hoy queríamos mostrar algunas de nuestras novedades. Entraron algunos modelos más de las pistolas de Adenzoft. Han entrado revólveres. Sí, que hace rato que no entraban. Esto es una copia del Col, Python, la CZ.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 Instagram, Escualo Oficial.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 Gracias.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 eh, no, no, no, ya no, no, no, no podían creer el tamaño. El, tamaño, el tamaño, eh, sí, sí, pescado sí, sí, de claro. 20 kilos, 22 kilos, 18 kilos, cosas monstruos que no tienen ni forma cómo agarrarlo. Sabemos todo que todo esto es pesca de evolución. Sí, señor. Eh, <risa> se trabaja mucho lo que es artificial. Eh, y bueno, los chicos de los guías, Alejandro como Bebote, como el encargado Hernán, eh, y la gente de la zona, eh, sin palabra, no, muy buena el, atención. la atención muy tanto buena. del hotel, que chale, bueno, eso, eso que queríamos quería recargar también, Hernán las instalaciones que tiene el hotel donde vos traes a la gente porque también el hotel es el lodge acá de la zona exactamente que realmente un, un, unas habitaciones muy confortables, muy lindas eh, tanto el almuerzo, desayuno la, la vianda que nos han dado, espectacular sí, sí. una pileta que realmente la disfrutamos hoy que hizo calor y ahora sí. ya nos vamos Me a las piletas un porque... rato. y sí los chicos acá están contentos y bueno, yo estoy al servicio de, de ustedes de que estén preparados y como le digo a todo pescado Ten, tienen que venir con los equipos adecuados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 este, con sus guías eh, y dos de uruguayo y bueno, y no tenían hoy los elementos, y nosotros sacando pescado de 18, 20 kilos, y al lado nuestro... Sí, no, no, Y bueno, eso lo, y mi función es de que ustedes vengan y por lo menos darles el servicio, y que estén acordes a la pesca de que está en el momento. En el momento. perfecto. Así que bueno, amigos pescadores, hicimos la nota al final. Por Cábala fue esto. Esto fue por Cábala, por sí. porque ya nos pasó una vez que hicimos...